¿Qué te pasa, amor? Preocupado, mi amor. Cobré la quincena y mira lo que tengo. No me alcanza ni para llevarte a comer, Gordi. Tranquilo, Gordo. ¿Cómo tranquilo, mi amor? Con lo que cobré solamente pagué el banco y los demás servicios qué? ¿Qué onda? Mira, ya está paga el alquiler, la luz, el agua y el internet. Solo falta para la comida. ¿Me puedes explicar de dónde sacaste la plata Shh, para... Cálmate, yo tenía unos ahorros y con eso pagué. Así que anda a cambiarte, dale. Qué buena mujer que me tocó. Aló. Hola, mi amor. ¿Quién habla? Me pasas a mi novia, por favor. ¿Cómo tú? No bravo, no. debe ser el hermano. Hablo mucho de vos y lamento la situación en la que están pasando. Ojalá que el dinero que les di les pueda ayudar de mucho. Les iba a preguntar si necesitaban más porque la verdad estoy dispuesto a ayudarlos en lo que sea. Sí, yo soy el hermano. La verdad es que la situación está muy jodida y necesitamos mucho más dinero. Pero ahorita te la paso. Ahorita te la paso.